Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV Como saben, cada semana tenemos una tallerista invitada y es por eso que el día de hoy nos encontramos con Rosa Martínez Hola Rosa, bienvenida Hola Carol, buena tarde Bueno, cuéntenos qué vamos a hacer el día de hoy eh, Bueno, hoy vamos a trabajar una, una frida uh -huh. con dos técnicas en peyote y ladrillo Bueno, espero que les guste Entonces, nuestra forma de iniciar nuestro trabajo sería una dorada, una roja, una dorada. Listo. ¿Ok? Una dorada. La llevamos hasta el fondo. Me gusta siempre dejar un pedazo de hilo para si tengo que hacer algún remate en especial. ¿Ok? Continuamos con el color rojo, que en este caso vendría siendo esta parte de aquí. O sea, estamos haciendo la mitad lo la, que nos la, mostraste. Es, lo que es la franjita. Uh -huh. Entonces colocamos el rojo, vamos a dejar nuestra dorada y nos metemos con la mostacita roja que sigue. Esto. Más o menos utilizamos unos dos metros eh, de nuestro hilo okay. Aquí nuevamente colocamos un rojo. Pero como nuestro tejido es en peyote, eh, es impar, entonces lo que hago yo aquí en este caso es continuar hasta el dorado. Coloco mi rojo. Entonces, voy a hacer esta operación. Voy a pasar por el rojo y por el dorado, okay. ¿listo?, salgo, como necesito seguir trabajando por aquí, entonces vuelvo y me voy cruzada, rojo, rojo, dorado, aquí me devuelvo al rojito, entonces vuelvo y hago una rojita, en total son tres rojas, de cada de cada una de las hileras entonces vamos a continuar una rojita subimos por las dos otra rojita bajamos en diagonal okay. y subo para trabajar la del centro otra rojita subo otra rojita, bajo en diagonal, otra rojita y subo en diagonal y así continúo mi tejido guiándome con los tonos que tiene nuestro diseño. Y bajo y continúo trabajando con los tonos Ya teniendo los tres rojos que aparecen en nuestro diseño. Ajá, que es la parte del vestido. Uh -huh. Ajá. Empezamos a trabajar la piel. Ok. Entonces, uno en color piel, bajamos. Luego sigue otro color piel. Subimos en diagonal, tomando dos mostacillas. Ajá. Otro en color piel. Bajamos en diagonal por dos delicas. Uh -huh. Y aquí ya vamos a hacer como la piedrita del collar, subimos la piedrita del collar de nuestra Frida El dije. Entonces subimos por la que sigue, uh -huh. trabajando en peyote. Esta técnica que estamos realizando es peyote. Continuamos con el color piel. Uh -huh. Bajamos en diagonal. Nuevamente color piel, subimos diagonal, bajamos por la mostacilla para continuar nuestra vuelta y aquí vamos a colocar una mostacilla dorada, que sería la cadena uh -huh. del collar de nuestra fría. Okay. Nuevamente un dorado, pasamos en diagonal Tomando dos mostacillas, otro dorado, bajamos y subimos para continuar con el color piel. Bueno, recuerden que estamos, empezamos como por la mitad de la frida y debajo de este video encontrarán un enlace donde pueden descargar en modo PDF el patrón de la frida. Les queda mucho más fácil poder seguirlo. Listo, continuamos con el color piel, con, la, con los mismos pasos que hemos venido iniciando nuestra fría. Vamos a empezar a subir, a hacer un lado de la cara, uh -huh. entonces vamos a, a trabajar con un rojo y con un amarillo. Uh -huh. Como vamos a hacer un aumento, entonces, y siempre que vamos a iniciar una vuelta, debemos trabajarla con dos mostacillas. Porque okay. si lo hacemos con una sola, se nos queda viendo el hilo. Okay. Aquí subimos por la amarilla. Continuamos con otra roja para hacerle el otro lado de la, de la flor. Uh -huh. Aquí nos metemos por la mitad de la argollita que nos forma el hilo de la vuelta anterior. Salimos sin coger el hilo, solamente pasar en medio de ella. Y subimos por la delica. Estamos haciendo la flor. Ahora continuamos con los tonos negros. Que sería el cabello de la fría. Entonces vamos a colocar un negro. Nuevamente en medio de la arbollita. Subimos por la mostacilla. Aquí vamos a colocar un tono del color de la piel. La, la carita de nuestra Frida con el mismo la misma técnica esta es técnica ladrillo la anterior fue peor. listo aquí vamos a colocar un negro que va a ser parte de la ceja de nuestra Frida y vamos a continuar con los tonos según el esquema que tenemos listo, aquí ya terminamos la, la línea que veníamos trabajando y vamos a empezar a devolver para empezar a devolvernos vamos a colocar entonces dos color piel como es una disminución no la vamos a meter por la primera sino por la segunda por la segunda mostacilla las mostacillitas nos van a quedar encontradas entonces aquí lo que hacemos es subir por la segunda nos devolvemos por la primera y nuevamente subimos por la segunda. Este, esta vueltica permite, jalamos un poquito, permite de que eh, nuestro nuestros mostacillitas no se no queden encontradas. Ya hemos terminado la carita de, de la frida, ya vamos a hacer la parte de la terminación de aquí. En este momento estamos en este color piel. Ok. Ahorita vamos a colocar el arete, el topito, el, sí. el topito, Ajá. Eh, subimos, aquí es muy importante porque cuando vamos a aumentar colocamos dos, pero como aquí vamos a aumentar terminando vuelta, entonces vamos a colocar una dorada, y nos vamos a meter por la misma pollita que acabamos, de la mostacilla que acabamos de colocar. Bueno, que sería por esta. Ok, allí mismo subimos. Este sería un aumento finalizando vuelta. Y subimos aquí. Uh -huh. Listo. Ahorita, ¿qué pasa? Resulta de que nosotros no vamos a continuar aquí sino que queremos necesitamos ir un poquito más arriba para poder empezar a hacer el cabello de, de la frida de uh -huh. nos despajamos llevamos nuestra aguja como siguiendo eh, las mostacillas que ya hemos colocado okay. en este caso tendríamos que llegar a la segunda mostacilla negra uh -huh. en esta de aquí ¿no? uh -huh. Entonces vamos a hacer nuevamente, aquí vamos a colocar dos negras. ¿Qué necesito yo? Que mi mostacilla, una de las mostacillas negras, me quede no en esta primera argollita de, de la negra, sino en la que sigue. Entonces simplemente dejamos una y nos metemos por la segunda para que nos quede ubicada la mostacilla donde la necesitamos. Aquí hacemos el mismo proceso de organizar las mostacillas, las delicas, bajamos y nuevamente subimos para que ellas queden organizaditas, ¿Listo? entonces allí van a ser cinco delicas negras, ya colocamos dos, tres. 4 siempre por la argollita que nos forma la vuelta anterior 4 5 una verdecita aquí. aquí terminamos ya esta vuelta ahora necesito nuevamente llevar mi aguja hasta un sitio alejado de mi extremo, después de haber terminado los dos lados de la carita y, y una parte del, del vestidito, vamos a hacer la terminación, aquí nos hacía falta al, al inicio una mostacilla, una delica dorada, entonces la colocamos y empezamos a trabajar de aquí para acá el cuerpo una dorada una roja entonces, vamos a desmenudir entonces lo vamos a colocar en la segunda listo entonces nos devolvemos con la rojita con la dorada y subimos nuevamente por la roja para que nuestras delicas se organicen, queden bien parejitas y no queden encontradas. ¿Listo? Jalamos un poquito y entonces ya ellas quedan organizaditas aquí. ¿Listo? Continuamos colocando los tonos que se necesitan para el vestido, que sería uno rojito. De esta misma forma vamos a seguir trabajando para eh, continuar nuestra frida. Allí iría un color piel. Recuerden que debajo del video pueden descargar el PDF de la frida para que puedan seguir el patrón. Continuamos de esta forma. para que eh, ya terminamos la frida, ya lo único que nos hace falta es la parte de del vestidito, la parte de abajo, Justo así continuamos, después de a, haber terminado los dos lados del de vestido de, de la frida, empezamos a esconder el hilo por, por todos los lados que más podamos para poder hacerle el corte. En, en la Miyuki no se hace nudo no se hace nudos, solamente se esconde el hilo y se corta ¿Ya? aquí ya terminamos la, el cuerpito ahora empezamos a trabajar eh, la parte de abajo que viene siendo como una especie de faldita ¿Listo? aquí ya podemos cortar ¿Listo? entonces vamos a trabajar la faldita para trabajar la faldita utilizamos una argollita grandecita. El código es el 22516. Vamos a hacer primero un nudo triple para empezar a hacer nuestro peyote. Dos, tres. Es importante que esa argollita sea totalmente Cerrado. cerradita. Ajá. Cortamos aquí y ya empiezo yo a trabajar... Inicialmente siempre colocamos dos mostacillas para que no dos delicas para que no se nos quede viendo nuestro hilo. ¿Listo? Entonces la metemos dentro de la argollita, sacamos por la parte de arriba, nos metemos en medio de la delica y aquí nos devolvemos con la primera y otra vez nos devolvemos con la que sigue para que queden bien junticas allí continuamos colocando de a una sola delica Entonces, por debajo de la argolla sostenemos para que no se nos venga la delica hacia el frente y por encima pasamos por la delica esto lo vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 veces vamos a colocar 12 Delica. Teniendo ya las 12 mostacillitas en la primera fila, vamos a empezar a trabajar una puntada nueva que se llama el ribón. Vamos a colocar dos mostacillas, bajamos por la siguiente mostacilla, subimos por la que sigue. Volvemos y colocamos dos mostacillas, dos delitas. Bajamos por la delica que sigue. Subimos por la que sigue. Y continuamos hasta terminar la vuelta. Y colocamos dos delicas más aquí. Ahí ya sería, ahí terminaríamos. vuelta. Como aquí no tengo para dónde subir. Eh, yo lo que hago es Me devuelvo por la que está anterior La anterior me devuelvo por dentro de la delica Por una sola Aquí cruzo el hilo Y subo por la primera ah, okay. Porque necesito empezar a trabajar de aquí para allá uh -huh. Nuevamente dos delicas Bajo por una Aquí como me queda un espacio, lo que hago es que coloco una delica y subo por la siguiente. Uh -huh. Nuevamente dos. Esto es como para darle más vuelo a la faldita. Así es, van a ser como unos boleritos. Sí, como, bajo por una. Coloco otra delica y subo por el siguiente. Terminada ya esta vuelta, vamos a empezar a colocar una delita roja, una dorada, una roja. Y bajamos por la que sigo. Bajo. Otra más. Me atravieso por la que coloqué en medio de las dos tiritas de los dos y subo nuevamente. y coloco roja dorada roja dorada. bajo por dos me atravieso por la delica que queda acostada y subo por las dos delicas de delica. Eh, terminada la vuelta, así es como nos queda la faldita de la Frida. Aquí ya procedemos a esconder nuestro hilo para hacer el corte. Y empezamos a armar ya la Frida con la pulsera y la faldita. Solamente para que ah. no se zafe nuestro tejido. Se le va, dan varias pasaditas. ¿Por ahí cuántas pasaditas le tenemos que eh, dar? El tal es que cambie de dirección, porque si yo continúo recto, pues obviamente se me va a desbaratar. Ah, Pero como okay. ya he cambiado de dirección, con dos, dos cambios de dirección que le dé, ya tengo okay. para hacer eh, el corte del hilo. aquí. Ya cortamos. ya empezamos a armar nuestra eh, tenemos la cadenita eh, vamos a empezar a colocar la, las cadenitas mm. recuerden que las tenemos en varios tonos ¿no? en dorado en rosado y en negrita ¿Listo? en este momento la vamos a colocar negrita para que nos salga con el tono del cabello listo abrir nuestra argollita y la vamos a introducir en la mostacilla en la delica que sobresale en nuestro vestidito ahí la colocamos para esta necesitamos una argolla delgadita una delgadita que, que entre en la delica ahí ya cerramos y abrimos la argollita de nuestra cadena recuerde que siempre se abre hacia el frente de nosotros y la vamos a colocar en la parte de abajo entonces las combinaciones que les hagamos pueden ser varias la siguiente argollita la vamos a colocar para coger nuestro, nuestra paldita. Igual la abrimos hacia adelante, hacia atrás. La argollita que estamos utilizando es la 6945 y así la pueden encontrar en la página. Aquí ya colocamos un lado, entonces al otro lado abrimos. Ya teniendo la argollita en la parte del centro de, de la cabecita vamos a colocar eh, el otro lado de la pulserita y cerramos ayudamos con la otra pincita y pues ya ahí ya queda esta terminada. Quedó espectacular. Bueno, aquí estamos mostrando algunos de los diseños que Rosa nos puede enseñar, entonces la idea es que ustedes dejen sus comentarios y voten por alguno de esos hermosísimos diseños que Rosa, para que ella nos, nos, nos los enseñe en un próximo video. Tenemos unos aretes hermosísimos, aquí los tenemos súper lindos, aquí hay otros aretes, tenemos un dije, otra pulserita como la, la Frida, un corazoncito. ¿Esta qué técnica es, Rosa? ¿La del corazón? Esa es igual peyote, pero me hace la. Okay. Tenemos también otro pececito por acá. Y este, este es otro pececito. También como en, lo colocamos en las en pulseritas. Técnica, Entonces, por favor, vote por cuál de estos hermosos diseños quieren que Rosa nos enseñe. Bueno, esperamos que les haya gustado el video del día de hoy, recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta, estamos Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Y también a Rosa la pueden encontrar en sus redes sociales y se pueden contactar con ellas, cuéntanos cuáles son tus redes. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Rosarte Cali y en Instagram como rosarte.co. Bueno, esperamos que la sigan, igual debajo de este video también encontrarán las redes sociales de Rosa. Chao, chao. Chao.